Konoamaru cambia de imagen y causa sensación entre los fanáticos Konoamaru es uno de esos personajes que guarda un lugar especial entre el gusto de los seguidores de las sagas de Naruto pues lo hemos visto crecer desde que era un pequeño niño inmaduro que cursaba los primeros niveles de la academia ninja hasta convertirse en todo un shinobi respetado al cual podremos ver actualmente en el anime Boruto. de hecho si estás enganchado con los más recientes episodios de Boruto: Ninja Next Generation, te habrás percatado que en el más reciente episodio de la serie omar sufrió un ligero cambio de imagen, suficiente para que llamara la atención de los fans y causará sensación de entre los mismos. Y es que como podemos ver a continuación, el nieto del tercero Kage dejó su lado su típico peinado de puntas y ahora lució una especie de afro para ser honestos, les sienta bastante bien por otro lado, sus ratos también parecen más serios generando desconcierto entre los espectadores de la serie Konohamaru actualmente es el líder del equipo 7 donde se encuentran Boruto y Sarada y se ha transformado en uno de los ninjas más poderosos y respetados de todo Konoha gracias a la voluntad de fuego que arde en su interior por otro lado Vale decir que este cambio de look, probablemente nos sorprendió a todos los lectores que van al día con el manga de Boruto, pero sin duda para los espectadores del anime, fue todo un suceso de digno de contar. ¿Qué te pareció este cambio de imagen de Konoha Maru en el anime Boruto?